Sorry I'm not the person I used to be I'm a southern tragedy Come on down to Florida Spend the night Oh, you know you've got a head de fondo, pero es que me tengo que ir. Sé que no os he dicho nada en toda la mañana sinceramente, lo iba a hacer pero es que me apetecía quedarme en pijama y con la bata y no quería salir así por YouTube así que he dicho, bueno, mira, pues hago un vídeo más chill eh, desde la mañana a mediodía y ya cuando me vista y tal, les explico un poco pues... pues... ¿Qué pasa con mi vida y les actualizo? Son las 2 y, 20 y es martes 6 de diciembre Tengo comida ahora con mi familia Me apetece un montón la verdad para desconectar Tenemos el primer examen, el, este viernes no El que viene el 16 de diciembre Entonces pues eso Ya es una fecha Han llegado esas fechas en las que tenemos que estar Pues más productivos Y la verdad es que llevaba unos días un poco desconcentrada El fin de semana he hecho varias cosas Y como que me he sentido un poco desconcentrada Ayer también tuve clase una hora eh, Después cross y así Y hoy necesitaba de centrarme Y la verdad que la mañana la llevo muy bien O sea que a ver si sigo así el resto del día Ahora mismo estoy estudiando dermatología Hoy me toca dermatología porque es el primer examen y bueno, nada, estas dos semanas ya estoy haciendo solo natopatiderma. O sea, nato Hoy quería más o menos terminarme los temas que me quedan así nuevos que en plan de subrayar. Me he levantado a las 8 y media, a las 10 he desayunado. A las 10 y media he vuelto a estudiar y he hecho algún paroncillo, pero he estado estudiando básicamente hasta las 2 menos cuarto. Y en ese tiempo he estudiado dos temas y medio, me doy más o menos dos horas por tema, porque es más o menos lo que tengo calculado para hoy. Así que nada, bueno, me voy, que tenemos la comida en media, y a la tarde os cuento un poco, pues, eh, eso, los temas que he estudiado y los que me toca y tal, ¿vale? Ay, ah, es el primer día que salgo a calle con el pelo rizado, después de lo cortado, o sea, me veo súper rara, pero es que me, no me lo quería alisar, verdad. Can you in this moment Come get close like your own name Wreck your aura You want more of all this love You'll be your name Release all of your burdens It's been me, you'll be such a Take a load off and your clothes off Just relax, you deserve it y media, acabamos de llegar a la casa y nada, voy a ponerme ya a estudiar me voy a poner cómoda a nivel de estudio que he hecho, vale os voy a explicar, como os he dicho estoy estudiando derma y eh, tenemos seleccionado el libro de escribir entonces mi prioridad es esta semana es terminar de leerme todo lo que no he leído por primera vez y también eh, repasar temas, entonces por la mañana me he estudiado esos dos temas y medio nuevos y ahora a la tarde voy a terminar mes y medio que me queda y después voy a empezar a repasar temas Y también igual prácticas o algún trabajo me debería leer Pero bueno, si no soy pues el próximo día Que tampoco los tengo leídos Pero bueno, o sea, eh, la verdad es que con esta asignatura Creo que voy bien eh, a nivel de tiempo O sea, porque creo que, o sea, queda una semana y media para el examen Y ya tengo todo, casi todo leído por mí una vez Que esto yo creo que no va a pasar en la vida Son temas que como se acaban de subir a la comisión Pues no los tengo impresos, pero los quiero estudiar ya Entonces, los supero yo desde el iPad y luego ya los imprimo directamente así. Entonces me he el tema de sífilis, el tema de dermatosis por perturbación de la nutrición y del metabolismo. Y ahora estoy con el de acné y rosácea. Así que nada, vamos a ello y vamos hablando. Hoy de casa no creo que salga más. Porque mañana sí que saldré y pasado también. Pero hoy, como yo soy del mediodía, pues me apetece el día más chill. Hoy me apetece más editar, ver serie, leer, cosas así, como más chill en casa. Que al final, como no tengo mucho tiempo libre, pues de vez en cuando, o sea, hacer eso lo agradezco un montón. Y también vamos a poner el árbol, porque siempre lo ponemos en el puente. Sonís unís conmigo tardes tarde, si queréis. And nothing to lose cause I'm a winner I got everything here to offer Everybody else is a beginner I don't want to talk you have to live her. Don't worry about me cause I'm a giver Daddy, I'll do anything So I can make you mine Can't get you up Couples and Christmas trees Gift wrapping in cheese Después de este parón Let's continue With the work En verdad hacer parones no sé si me ayuda O me, me desconcentra porque ahora es que me da más pereza ponerme Pero vamos a ello puede ser la última vez que nos hemos visto son las 8 menos 20 mi plan para esta tarde era repasarme tres temas me he repasado uno, o sea, en lo que me queda ¿eh? hasta las 9 yo creo que quiero estar son, son las 8 menos 20 pero, o sea, es como que me he visto suplente con el último tema porque no estoy muy concentrada, y mi plan de la noche era subrayarme una práctica que no es memorizar sino pensar en la teponía en caso y ver qué es, ¿no? y eh, también quería hacer la noche exámenes entonces creo que voy a cambiar creo que voy a... Hacer ahora lo que voy a hacer a la noche y lo que voy a hacer a la tarde dejarlo para la noche porque yo creo que a la noche suele estar más concentrada. El orden de los factores no altera el producto y nada, si más para que sepáis que, que no siempre podemos seguir, seguir nuestros plannings al pie de la letra y por ejemplo ayer me puse demasiado, demasiado para hacer y estudié bastante, la verdad, o sea, me dio tiempo a hacer bastantes cosas pero me faltaron dos temas y medio que ni siquiera me subrayé, o sea, de cero de, de otra asignatura de anatomía patológica y bueno, pues... Pues no sé cómo me reorganizaré, porque no tengo días, pero lo haré. O sea que no pasa nada, no merece la pena agobiarse, de verdad. Son ya las 11 y 8 O sea que me voy a poner ya a estudiar He parado a las 10 para cenar y eso, descanso viendo serie Que bueno, me encanta la serie que estoy viendo O sea, me estoy viendo miércoles Y os prometo que está súper guay Mi plan para ahora, no creo que me acueste muy tarde No sé, o sea, me noto como cansada Así que eso, vamos a por ello a repasar dos temas Que me toca repasar El eczema de contacto y la dermatitis atópica O sea, que temas importantes Por cierto esto es lo que llevamos de este patri.